Hoy hemos presentado en la Comisión de Fomento del Senado una moción para solucionar los problemas en las infraestructuras ferroviarias guipuzcoanas. Esta moción responde a la paralización de las obras por la empresa adjudicatoria eh, Coprosa en relación a la implantación del tercer carril que une el tren de Guipúzcoa con, con Francia. Es una moción muy básica y se refiere a cuatro puntos. Primero, acometer las obras en el plazo más breve posible, solucionar los problemas que está generando en las líneas regulares que afectan a los guipuzcoanos y a las guipuzcoanas, proteger a los trabajadores que han sido despedidos y que están en la calle y también mejorar las garantías en la adjudicación de obra pública. Eh, las adjudicaciones de obra pública normalmente se hacen a la baja, en este caso con un, es un 40% de rebaja y eso tiene consecuencias, consecuencias que al final acaban afectando a los ciudadanos y a las ciudadanas en su movilidad y en su transporte. También afecta a los trabajadores, que en este caso se han quedado en la calle, y por supuesto a los contribuyentes con los sobrecostes que genera, mientras las empresas adjudicatarias siguen teniendo suculentos contratos. pues En relación a todo esto, el PNV y el PP han utilizado los mismos argumentos. Se trata solo de problemas administrativos y están en ello. Ni una sola palabra en apoyo a los trabajadores y a las trabajadoras en relación a la mala praxis que hacen en relación a las adjudicaciones de contratos públicos.